Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo 6515 de Cafeterito Noche para hoy sábado 6 de mayo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo. En todos los puntos de apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos. Aquí en apostar, su suerte y facilísimo. Aquí está el resultado ganador. Pendientes apostadores. 7, Siete. Siete. 5 4 verifiquemos el resultado ganador 7 7 5 4 77 54 ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y saludamos a los fieles apostadores en Calarca. Recuerde que Cafeteritos más oportunidad para ganar. Feliz noche.